Sí, o sea, peligrosillas. Os traigo aquí un nuevo vídeo para el canal de esta vez. Y hoy vamos a jugar a Funky Night. A Friday Night Funkin. Friday Night Funkin night, de nuevo. Sí, es que la última vez tuvimos problemas con el audio. Y vamos a jugar. El otro día se me creció y bueno, un suscriptor me ha mandado un mod que... Bueno, supuesto acabo de jugar. Vamos a jugar. Por favor. Oh, Soy un conejito. Mario. Oh. Uh. Uh. el sonido no Oh, es que... vale, mal pensable, ¿vale? Puede mal pensarlo, sin problemas. soy un crack, soy un maquinazo ¡No, no, no, no! no. ¡Uf! Uh. Coño, sí, sí que eh, no me pregunte. Lo mejor el lyrics del mundo, ¿eh? poco las acierto todas no lo hay eh, en el final lo del final yo ya sé que joder como te imagina que ahora en la por ejemplo si hay una sexta imagínate cómo mover la cabeza si cada vez la mueve más rápido pues... Uy. Vale, logralo, tú puedes, y ya tan pronto. Uy. Toma Bien lo hemos logrado Vamos al siguiente Oye, espera Ahí arriba aparece El nombre de cada uno Este se llama Nadie de Ares, O sea Padre querido Algo así vale bien Joder con la que ¿Eso es, ¿Es monos monos ¿Qué? ¿Qué? Vale, ok, todo bien. No se me crasheó. Oye, no creo que haya sido por el mod, porque la verdad es que no he hecho ningún mod. Lo único que he cogido es la imagen, la imagen de esto que me envió mi colega. Eliminé la imagen de Boyfriend eh, y le puse el nombre bien, que lo tenía, que ponían Boyfriend o algo así. Lo, lo he puesto mal y se lo cambio bien. Y lo suplanteé el y... ¡Poño! ¡Poño, sueño! ¡Poño, Amigo, ya eres chino. Ay no, lo logramos, hemos ganado. Por supuesto que no hemos fallado, hemos ganado, hemos llegado al final, fin. Ese se llama Pico, Pico de Minecraft, Pico, Pico. o oh, uno Pico, poco oh, uno Pico. Oh, no sé, Rick, puede ser Bobo no pico. Lo siento, que eres un niño? No, que se llevan la chica. No, Ay, no, no. Edo no, dijo más. No, no lo entiendo, lo siento. Bueno, a ver, él se va más lento y puedo pillarlo. papá, ni a parar, Tío, qué lío Madre mía, pico te odio Vale Vamos para la siguiente uh que dos grandes personalidades femeninas O sea, el otro y... El, el otro y estos son padres, ¿no? el otro se llama papá querido y esto dice mamá se eh, juega oh, a oye pico, no ha cambiado nada Mari <tose> Pobre Papá Noel, no, no le ponga esa escuchar de la cosa que se está tomando o le está mirando la chica ahí. Aunque sí, da un poco de miedo. Otra vez Pico no está No, Pico no es. El chico checa. pero... Ya aquí me No, no, que mi hermana. Oye, me suena mucho a Parapa de Rapper. No sé, yo lo tenía en la Playstation el Parapa de Rapper. ¿Por qué ha dicho pito? Ha dicho pito, pito, pito, pito. No lo digas tú. se me haya un poco Oye, este juego me suena haberlo visto en una página flash Por poco muero Me suena haber visto este juego en una página flash ¿Qué? ¿Hace de rápido? Madre pobre santa, aguanta, aguanta que acabe la no sabe que muera? A la mierda todo No, no me digas, típico juego ñoño Ah, oh, no madre, ha venido buscando el verdadero amor Oh, voy a cantar para fastidiarte y romperte las pelotas Bibobo. ¡Oh! ¡Hostia lo que le ha dicho! ¡Madre mía! ¡Hostia! Hostia, este ya te quiere muerto, ¿eh? Así que mejor que corras antes Porque lo que le has dicho ha sido muy, muy, muy fuerte Has dicho vi bobo Increíble three, two, one, ¡Qué ñoño! Me ha encantado la canción No, el men es... No sé, tú lo comparas con una mierda Y son casi idénticos Si tú cantas lo difícil Yo no lo canto ¿No? Hostia Es que es lo que pasa con Pobrecito, le arrinconado. rinconado. Toma, te vas a ir a la mierda. De todas las chicas que hay, te gusta solo la más hincha. No, verga, esto no conmigo. Venga, lo, lo reintentamos porque el último, y yo quiero ya, bla, bla, bla, bla, bla, bla, porque ha dicho GameCube es que tengo el, el teclado roto bueno la verdad que no pero sé que tengo las, las teclas muy chicas o sea el arriba y el abajo lo, lo tengo en doblado como en una sola tecla por supuesto tienen su separación de hoy, espero que os haya gustado pero antes quiero comentaros una cosa yo ya tengo un nuevo grupo de discos, ahora podéis uniros a él el enlace está debajo en la descripción en el disco tenéis muchas ventajas por ejemplo, recomendarme juegos hablar conmigo en directos y etc así que bueno nos vemos a la próxima, adiós